¿Qué es el SOAP? El Seguro Obligatorio de Accidentes Personales es un seguro exigido por la Ley de Tránsito y la Comisión para el Mercado Financiero, como requisito para circular o transitar por las vías públicas del territorio nacional chileno. Otorga cobertura a las personas en caso de lesiones corporales, incapacidad o muerte por consecuencia de un accidente en las que participe directamente el vehículo asegurado. ¿Qué tipos de vehículos deben tener un seguro de accidentes personales? Todo vehículo motorizado que, para transitar, requiere de un permiso de circulación, deberá contratar un SOAP. Las fechas de contratación son distintas según el tipo de vehículo. Estos vehículos están obligados a contar con un SOAP con vigencia del 1 de abril hasta el 31 de marzo del año siguiente. Es necesario contratarlo para obtener el permiso de circulación. Debe entonces contratarse antes del 31 de marzo de cada año. ¿Qué cubre el SOAP? El seguro obligatorio brinda cobertura en caso de accidentes al conductor del vehículo asegurado, a la persona o personas que se encuentren al interior del transporte asegurado y a todo tercero accidentado en un siniestro de tránsito. Su cobertura permite pagar gastos de hospitalización o atención médica, quirúrgica, farmacéutica y dental de una persona que se haya visto afectada en un siniestro cuyo vehículo esté asegurado, de acuerdo al arancel que contempla la póliza. Ponasa Nivel 3 ¿Quiénes son los beneficiarios del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales? El conductor, las personas transportadas en el vehículo asegurado, y cualquier tercero afectado en el accidente. Se considera como beneficiario la persona lesionada que acredite haber incurrido en gastos médicos. En caso de muerte del accidentado, la indemnización se pagará a sus beneficiarios en el siguiente orden de precedencia. El cónyuge sobreviviente, los hijos menores de edad, los hijos mayores de edad, los padres, la madre de los hijos de filiación no matrimonial del fallecido y a falta de las personas indicadas precedentemente a los herederos legales del fallecido. Contrata hoy tu SOAP 2023 ingresando a hdi.cl.